Estamos ubicados en la carrera 78 con calle 35 a sur, justo en el sendero peatonal que comunica la antigua ley de Kené. Manifiestan habitantes del sector su inconformidad por la toma del sendero peatonal por parte del comercio informal. Bueno, mi nombre es Ivonne Cárdenas. Eh, con respecto a los... Eh al comercio informal, pues la verdad es algo que nos está incomodando, pues a más de uno que otro usuario que permanecemos pues por los lados de Kennedy porque pues, por ejemplo, yo que tengo a mi bebé en coche, es muy complicado pues andar por la por la parte peatonal y pues la inseguridad es bárbara. Sí. Vale Bueno, en este caso, eh, como más apoyo del gobierno, ¿no? Porque pues obviamente son personas que están buscando salir adelante de alguna u otra manera, eh, no se les quita el derecho a trabajar, pero sí tienen que buscar una manera como de apoyarlos, no sé, colocando casetas, pero en lugares estratégicos, obviamente no que sea donde todo el mundo tiene que ir. O se hace un llamado a la administración distrital para que reorganice el comercio informal y así tanto transeúntes como comerciantes convivan en armonía. Soy Juan Fernando León, otra voz en Bogotá.